Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Las montañas son gigantes dormidos. Alrededor del mundo podemos encontrar diversas montañas y rocas que nos causan bastante inquietud, ya que la forma en la que estas piedras están acomodadas da la apariencia de gigantescos cuerpos enormes rostros, cabezas gigantes como si se encontraran recostados y sus restos se hayan llenado de vegetación en un descanso eterno. Algunas leyendas se consideran que pueden ser la evidencia de que en el pasado existieron gigantes que por alguna extraña razón quedaron dormidos y se petrificaron, conservándose hasta nuestros días. Algunas personas presagien que estos colosos despertarán regresarán a la vida y se levantarán del lugar donde ahora se encuentran descansando. A continuación, haremos un repaso por algunas de estas leyendas. El Cerro del Muerto La leyenda del Cerro del Muerto en Aguascalientes nos cuenta que hace muchos años vivían establecidos los chichimecas, los chalcas nahuacas y tres sacerdotes extremadamente altos, fornidos y de aspecto majestuoso e imponente. Cierto día, cuando el sol terminaba su tarea, a uno de los sacerdotes se le ocurrió bañarse en el charco de agua caliente de la cantera, y cuando se tiró al agua, desapareció. Los indios que acompañaban al sacerdote, desesperados por su desaparición, creyeron que les había sido arrebatado por los chalcas, y corrieron a dar aviso a sus compañeros. A consecuencia de lo ocurrido, comenzó una guerra entre chichimecas y chalcas, estos se dispusieron a repeler el ataque y en los furores de la batalla apareció el sacerdote perdido quien fue atravesado por una flecha cuando intentaba huir fue dejando tal huella de sangre que a la fecha se encuentra como tierra roja y abajo de donde cayera muerto formó con su cadáver el cerro del muerto que se puede apreciar al poniente de la ciudad y que según la leyenda esconde un pueblo en sus entrañas a ese pueblo sepultado con el cuerpo del gigante dicen se entra por un gran túnel misterioso que llega a los socavones ramificados bajo lo que hoy es aguas calientes. La India dormida. En el valle de Antón en Panamá existe una leyenda. Se cuenta que en estos parajes vivió Flor del Aire, la hermosa doncella e hija del cacique Urracá. A la llegada de los conquistadores españoles al Istmo, la preciosa Flor del Aire se enamoró de uno de los caballeros hispanos. Pero Yaraví, el más fuerte y agresivo guerrero de la tribu, estaba enamorado de la hija de Urracá. Al enterarse que la doncella le había entregado su corazón a uno de los conquistadores, él decidió quitarse la vida y se lanzó al vacío desde una montaña, frente a la mirada atónita de Flor del Aire. La princesa, acongojada por la muerte de Yaraví, decidió olvidarse de su amado español, y empezó a vagar por las montañas llorando su desventura, hasta que la muerte la sorprendió recostada en lo alto, y mirando hacia el cielo, se dice que la naturaleza decidió perpetuar la silueta de la princesa en el valle de Antón, donde una hermosa montaña que sobresale de la cordillera, asemeja a una india dormida. El volcán Popocatépetl y su triste historia de amor con la mujer dormida. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl protagonizan una de las leyendas más conmovedoras del folclore mexicano. De acuerdo con la leyenda, Mistli era una hermosa princesa, pretendida por Ashoshko, un hombre cruel y sanguinario, pero ella estaba enamorada de un guerrero llamado Popoca, quien también la amaba. Popoca salió a combatir para conquistar el título de caballero águila y así disputar la mano de Mistli a Ashoshko. Mistli, le dijo que esperaría por él. Existe alguna versión la cual señala que Mixley fue cruelmente engañada y le dijeron que Popoca había muerto, y otra dice que tuvo una visión de que Popoca había muerto en combate. Resultado de esa noticia, la princesa se quitó la vida, dejándose morir de tristeza. Sin embargo, Popoca volvió triunfante, pero encontró muerta a su amada, por lo que tomó el cuerpo de la princesa y le mandó a hacer una gran tumba sobre un enorme cúmulo ante el sol amontonando diez cerros y colocando sobre ellos el cuerpo recostado de Mixtli. Popoca tomó una antorcha humeante y le prometió que permanecería eternamente arrodillado junto a ella a sus pies, velando así el sueño de su amada, la mujer dormida. La nieve los cubrió a ambos, convirtiéndolos así en dos enormes volcanes. La leyenda señala además que cada vez que el guerrero recuerda a su amada princesa, su corazón tiembla y su antorcha echa humo. Y por esa razón es que el volcán sigue aventando fumarolas. El Indio Acostado Cuenta la leyenda que hace cientos de años el cacique Camaxagua se acostó sobre el municipio de San Juan de Arama porque allí vio morir a su amada Amalia. Entonces para no ver sufrir a su hijo, el dios Guayape bajó entristecido de los cielos lo fulminó con un rayo y amorosamente lo acostó al lado de su india. Esta formación montañosa que se asemeja a un indio acostado es conocida como la puerta de entrada a la Sierra de la Macarena y es uno de los puntos turísticos más reconocidos de nuestra ruta natural en Colombia. Las Tetas de Cayey La leyenda cuenta que una india y un español de la zona se juraron amor perpetuo en las montañas de la Sierra de Cayey en Puerto Rico. Un día los enamorados se percataron de que sus familias planeaban separarlos. Así, entre disparos y flechazos, huyeron a las montañas, pero lograron herir al español. Juntos llegaron a la cima de la sierra donde él muere, y la India decide nunca separarse de su amado y se recostó a su lado a esperar la muerte sobre su pecho. Con el tiempo, subieron dos montañas formando las tetas de calle los puertorriqueños con amor y disfrute han señalado este romance como ejemplo del amor puro, la lealtad y la valentía de la mujer borincana. Un dato histórico sobre las gemelas, como muchos también les llaman, es que fueron adoptadas como símbolo de la unión de Cuba y Puerto Rico durante la lucha de independencia contra España a finales del siglo XIX. Los elegidos de esta selección de rarezas naturales generan asociaciones curiosas en nuestra intrinsecada mente humana. Tal es el hecho de pensar que se trata de gigantes dormidos, esperando despertar en algún momento, o quizás se trate de un hecho de pareidolia, donde las montañas al tener estas extrañas formas, hacen que se asemejen a dichosos seres gigantes, cuando en realidad podrían tratarse de simples coincidencias de la naturaleza. Aunque esto no nos saca de la cabeza el hecho de pensar que en algún tiempo existieron gigantes de tales dimensiones, pero que terminaron extintos, y quizás sobre sus restos, es que hemos formado nuestras ciudades y nuestra historia. ¿Conoces alguna montaña o alguna piedra que pueda ser uno de estos gigantes dormidos? ¿O en tu comunidad existe alguna leyenda parecida a las que te he presentado en este video? Si es así, déjamelo en los comentarios, o si no, mándame un correo a com. Voy a reunir más leyendas de este tipo y haré una segunda parte. Así que dale like al video y suscríbete para que te llegue la notificación de esa segunda parte. Mi nombre es Oxlac Castro y recuerda que aquí hacemos investigación paranormal y también comentamos y platicamos muchos misterios más. Nos vemos en el siguiente video.